de la necesidad de las bandas de Magallanes por, por tener un, un, un espacio eh, suficientemente, no sé, eh, grande para que la gente los pueda venir a ver, no quedarnos en los bares, como, como ocurre en todas las regiones. Y este festival, gracias al, al Fondo de la Música año 2015, es ahora una realidad y de verdad no saben lo, lo, lo sobrepasado que estoy de emociones. gran iniciativa surgía de, de la asociatividad de, la, de las bandas eh, existentes en Magallanes y, y es un gran eh, estímulo eh, el poder nosotros como Consejo de la Cultura a través del Fondo de la Música el poder financiar esta, esta iniciativa que le hace tan bien al desarrollo cultural, artístico, particularmente musical de, de Magallanes. Eh, ...la presencia de distintas bandas... ...estamos eh, hablando de más de 40 eh, bandas y solistas... ...que se van a dar cita en este espacio... ...una especie de gusto eh, magallánico... ...pero llamado Tolweaike, ...que son los sonidos australes... ...y, y que rompen aquí en un espacio eh, público, eh, comunitario... ...de reconocido arraigo eh, en la ciudad de, de Punta Arenas... ...como el Parque María Betty. Bueno, yo creo que cualquier espacio, en cualquier lugar... ...que permita mostrar creación eh, es bueno y se necesita más aún si es financiado eh, no del bolsillo propio como nos suele pasar a los artistas autogestionados eh, también creo que en esta región en particular hay una cuna grande de, de, de artistas en muchos aspectos en las artes plásticas en, en las esculturas eh, en la música y que por lo tanto eventos como este permiten de que uno eh, pueda practicar la puesta en escena, pueda también invitar al público e ir educando también a nivel cultural. Genial que se haya creado esto, que el Fondo de Cultura haya apoyado en una instancia como esta. Son más de 40 bandas, uno pensaría que no existieran tantas bandas de música. Pero sí existen, y el hecho que exista la apertura para dos bandas de Natales, que es Marcelo Sánchez y La Morbia, igual es una, una grata alegría para nosotros y esperamos que el próximo año haya muchas más bandas que se creen gracias a estas instancias de reunión. Así que todo el wey hay que me parece maravilloso. Hay una cantidad de bandas. Todos los chicos que han tocado yo he quedado en sí mismo, que con la calidad del rock que hay acá. Es difícil, es región, hace frío, pero eso hace que las bandas sean mejores. Sí. Éramos cinco bandas ahí que andamos weyando y hoy día han demostrado que hay 80 bandas. Todas buenas. No, hay que hacerla nomás, por. estamos acá y vamos a mandarle no. y así será, por. rock nomás, por. puro rock.